Mm. ¿Ya veron mi tacita? Está hermosa ¡Hermosa! Amigos, el día de hoy tenemos un vlog ¡Claro que sí! ¡Como de que no! Y... ¡Uf! Ya tenía ganas de hacer este video Después de esa pequeña interrupción No pasa nada eh, Sí, les decía que ya tenía ganas de hacer este video Es un pequeño vlog Y básicamente es... O sea, esta, esta idea de este video surgió gracias a que eh, fui a un cafecito hace un, un par de meses, si no es que, sí, un par de meses. Y eh, no sabía que se podían hacer cambios de libros. O realmente, o sea, no cambios de libros, sino si ya no querías esos libros los podías dejar. O bien... Dejabas un tanto Y te llevabas otros tantos De los que te interesaran Solamente, únicamente de esa mesa Porque da la casualidad que ese lugar Pues obviamente es un cafecito muy bonito Pero también tiene como Un cuarto especial Donde la pared está llena de libros Y hay una mesa donde puedes Dejar tus libros Y tomar algunos O sea, cambiar, pues, cambiar Y eh, Hay libros en mi estantería de los cuales o no me gustaron o ya no quiero volver a leer o cumplieron su ciclo y pues ya pa' afuera y vienen nuevos libros, entonces de eso se trata el, el video del día de hoy pues nada, en lo que ordeno mi estantería y saco los libros que ya no voy a leer ni nada eh, vamos a estar escuchando un eh, casos de terror y esas cosas y además el clima está súper, está nubladito y aquí tengo un cabecito. Entonces va a estar bueno este pequeño vlog. Entonces yo creo que ya comenzamos con el vlog. Uh -huh, ya. Yeah. Hace mucho tiempo que no hago uno de estos videos. Creo que la última vez fue en enero, así que ya era necesario, especialmente. esto, especialmente la parte del señor y que tú lo pudieras reconocer en una foto, algo similar le pasó a uno de mis primos, no recuerdo si yo les he contado esta historia, porque siento que yo les he contado todas mis historias paranormales, pero uno de mis primos cuando tenía alrededor de 5 años decía que jugaba con mi tatarabuelo, entonces un día mi abuelita le enseñó una foto con 5 hombres y le dijo ¿quién de ellos es tu tatarabuelo? y mi primo lo pudo apuntar y dijo que era él, y él y se había muerto muchísimo antes de que hubiera nacido mi mamá incluso Entonces como mi primito lo iba a conocer Está muy interesante y da mucho miedo eso La siguiente historia es de Lani Hola Pau, mi nombre es Lani No sé si esto cuente como una historia paranormal o de miedo Pero cuando estaba más pequeña estaba en la casa de mi tía y ella estaba enferma La verdad no me acuerdo qué tenía exactamente Pero sé que había un hombre amigo de mi mamá y mi tía que era de la iglesia había más personas pero solo como cuatro o cinco, el caso es que el hombre estaba orando y tirando agua bendita, estaba sentado al lado de mi tía viendo todo, de repente me quedo mirando un punto en específico como a la nada, estaba así como por dos minutos y de repente veo un reflejo como de un niño, me quedé mirándolo y vi como hacíamos contacto visual, luego dejé de verlo y como que reaccioné y me asusté un poquito. Y cuando acabó la oración y el hombre se iba... Eh, ok, amigos, ya vaciamos los dos primeros estantes y la verdad sí salieron muchos libros, los cuales no me acordaba que aquí tenía. Y vamos con ustedes juntos aquí a hacer eh, la depuración de libros, ¿ok? Y bueno, a ver, a hay varios libros que ni siquiera he leído... Que hay algunos que también comencé, pero los dejé a la mitad y ya no continué leyéndolos. No porque no me gustaran, sino porque siento que ese libro no era como para mí leerlo en ese momento. Entonces, vamos a comenzar, amigos. Eh, los que ya como de aquí ya me adelanté un poquís. Es este de Yo la peor. Este libro que yo amé y que guardo con mucho sentimiento porque este libro me acompañó cuando hacía mi tesis. Entonces, falta muy poco para que termine la pila. Entonces, este libro también... Este otro también se queda. Eh, este libro no lo sí lo comencé a leer, pero lo dejé como ni a la mitad, amigos. O sea, leí como 20 páginas y ya. Entonces, este también se queda. Este libro es uno de mis favoritos y este también se va a quedar. Eh, este libro fue un regalo de cumpleaños de hace como... Hace, creo que dos, dos años, me parece, y no lo he leído. Y yo dije, lo voy a leer hasta... O sea, voy a terminar mis pendientes y voy a leer este libro y le voy a quitar el plástico. Cosa que no ha pasado, amigos. Cosa que no ha pasado y ya debería de leer. Eh, La Nación de las Bestias. ¡Ay! Ya se me ha niño. La Nación de las Bestias, que ese también lo voy a dejar aquí porque me gustó. Este libro no lo, no lo he terminado de leer porque me quedé... Vaya, creo que lo leí en mal momento, no lo terminé de leer, pero me estaba gustando mucho. O sea, ni siquiera me desagradó, amigos, la verdad me gustó mucho. Y habla de La Matanza de Tlatelolco. Entonces, este sí lo quiero leer, sí o sí. Y a ver, aquí hay varios, aquí hay varios. La verdad es que sí quiero acomodarlos. Este lo, lo compré en una oferta, que tampoco lo, no lo he leído y lo quiero leer. Se llama Aurora y habla del espacio. Entonces, yo creo que este se queda. Eh, a ver. Este de por aquí me lo regaló mi amiga también. Un saludo a Mix por si me estás viendo este video. Este video, este regalo. Oh, este regalo. Ay, este libro me lo regalaste tú. Eh, este otro libro sí se va a quedar porque... <risa> Lo leí el año pasado, justamente el año pasado, El Mundo de Sofía, y eh, me gustó mucho. Y aparte me lo encontré de que en 50 pesitos, entonces era un libro que yo ya quería leer desde hace un montón de tiempo. Uh, también este se queda, land también una joyita. Me, me gustó, a mí me gustó este libro, no sé ustedes, no sé si ustedes ya lo leyeron, si les gustó, o no les gustó, no sé, díganme. Eh, aquí tengo... Toda la saga de Crepúsculo, que la quiero dejar toda junta en un lado. Obviamente esta, esto, amigos, no lo voy a eh, regalar. No, esto sí no. Esto lo voy a dejar en otro lado porque quiero que estén juntos. Ah, aquí hay un libro. Un libro que le tengo mucho conflicto. La verdad, eh, lo compré hace un montonal de años. Y no lo llevé a la mitad, amigos, pero no, no fue un libro que me gustara. No le encontré el sentido despertaba, despertaba Dormía, despertaba otra vez Corría, se escondía de gente que yo No entendía qué onda Entonces, y había unas máquinas bien raras Entonces Este Este se va a donación Este libro se va a donación Claro que sí, como de que no eh, Este libro A ver No, este libro no creo, este libro es en inglés Y aparte también me lo encontré de que en los libros usados me gustó mucho y es de Frida Kahlo como todas sus cartas de pasión. Entonces aquí está el libro de Frida Kahlo. Este no, no lo voy a regalar. Este se va a quedar aquí junto con este chiquito también. Uh -huh, este bonito. Y las espirales. Eso también me lo quedo. Que no he comprado la segunda parte, pero lo voy a comprar pronto. Este también se queda. Ay, ah, aquí está el de crepúsculo, el otro también. Uff, uh, uh, amigos Este libro grita otoño Este fue de los primeros No, este fue de los libros que más me gustaron Hace como 3, 4 años Más o menos que fue cuando lo leí eh, Yo sé que es muy de adolescente este libro Pero la verdad a mí me gusta mucho Tiene una vibra muy padre Entonces este lo voy a dejar eh, Estos dos fueron regalos de mi prometido Obviamente no los he leído todavía entonces los voy a los voy a guardar, los voy a guardar porque tengo pensado leerlos. De igual manera tenía pensado aquí también eh, acomodar los libros que no he leído y con los que sí he leído. No sé, ahorita voy a hacer un acomodadero, no sé, ahorita solamente quiero ver con cuáles me quedo. Y luego ya después veo cuáles acomodo, de que sí ya leí y cuál no leí. Este también me quedo, este estos también me, lo, me los voy a quedar. Este no sé, es un libro de hace como mil años de aquí de mi casa Y la verdad no sé si lo voy a dejar aquí o qué onda Pero de todas maneras lo voy a dejar acá de este lado por si acaso Entonces me voy a quedar con estos Este Lo voy a dejar aquí como... Ahorita los acomodamos, amigos Ahorita los acomodamos porque sí quiero hacer como ese acomodo de libros que ya leí Libros que quiero leer eh... Cazadores de sombras me gustó, pero no me encantó eh, Yo creo que se puede quedar aquí se puede O sea, sí, se puede quedar Le voy a dar otra oportunidad eh, La cabaña Libro que no he leído y que <ríe> Se quedó a la mitad, amigos Y que aquí está el separador Lo, lo tengo que leer, lo tengo que leer eh, Este libro habla de los mayas No sé por qué está aquí, debería de ir en el otro lugar No lo sé eh, Mujercitas Una edición muy viejita, eh No, este mm, 15 pesos O sea, está muy viejita mm, Ustedes creen que puedo O sea, este es de hace un buen de tiempo No, yo creo que sí lo dejo Yo creo que sí lo dejo Este, este también Uf, quién como Dios Este libro, joya, amigos Joya, joya, joya, creo que sí Chocolate amargo. Este libro se tiene que quedar conmigo. También este. Gente normal también. ¡Uf! Aquí viene. Ya. Ya encontré otro que definitivamente sí se va. Este libro lo compré porque según yo estaba chido. Pero la verdad es que no me gustó. Eh, como que son muchas eh, páginas sin sentido. Donde te habla de lo mismo. Y no llega nada. Y... No me gustó para nada, o sea, La Granja de los Cuerpos yo pensaría que da miedo, pero realmente no no, no da miedo No es ni policía, can, no, o sea, no, no tiene ni pinta de cabeza, entonces este sí se va allá definitivamente Este otro libro, Prometo Equivocarme, ese tampoco no lo he leído, también lo compré en una... Como en, las, en los descuentos, pues el desorden que dejas. Este tampoco. No lo he terminado, justamente. Según yo lo no iba a terminar, pero no lo terminé. Aquí está el separador. Este, definitivamente, sí se queda. Uf, amigos, este no lo voy a. No lo voy a regalar. Este me lo voy a quedar porque, definitivamente, lo quiero terminar de leer. Y aparte, porque mi amigo. Eh, lo ha recomendado muchas veces. Y varias veces intenté leerlo, no pude. Y necesito. Este libro lo tengo que leer. El próximo año o si no, en este diciembre, no sé. Este me da como la sensación, como una vibe de, de diciembre. Entonces, este libro se va a quedar. Se va a quedar. Este libro también trata de... Como de, de misterio. En una oficina. No lo he terminado... Ni siquiera lo he... No lo he comenzado. Como cinco páginas. Entonces, eso se queda. Me da mucha vergüenza que ustedes tengan que ver estas cosas. Eh, este es la ley federal del trabajo, amigos. Esto se queda aquí. Se queda en la casa porque el contador lo va a usar también. Eh, y este, que desafortunadamente no terminé de leerlo, amigos. Me quedé aquí. Vean, me quedé aquí. Qué pena, qué pena. Qué pena. Entonces vamos confirmando tres libros por ahora. Si nos quedos nada más. Y voy a acomodar esto en orden. En un orden, ok. Ahorita vamos a seguir viendo más libros, ok. ¡Hola! Pues déjenme decirles que ahora sí ya terminé, ya siento mucha paz en haber arreglado o reorganizado esto y ahorita antes de mostrarles los libros que voy a dar para donación, realmente son muy poquitos a comparación de los que tengo aquí pero eh, siento mi libro ya un poquito más eh, vacío, entonces voy a decirles que cómo es que organicé todo esto Está un poco, un poquito revuelto, pero está funcional. Entonces, a ver, déjenme les digo aquí como Uf, problemas técnicos. Ok. Eh, ya sé, eh, también acomodamos esta parte porque aquí teníamos muchos libros y los, algunos los pasamos de aquel lado. Entonces, aquí básicamente están los libros de eh, pastadura, los más grandes. Eh, ese que me regaló mi... Eh, prometido, este que me gané En un sorteo y bueno pues ya los demás Esta de aquí era una colección Bueno es una colección que no terminamos Mi prometido y yo Entonces así se va a quedar Ya no vamos a comprar más Y eh, de este lado Puse, de este lado en especial Puse los libros que No he leído O libros que dejé a la mitad y que quiero leer Otra vez y así Entonces aquí están prácticamente eh, todos los libros que quiero leer Todos, todos, todos Y en la parte de arriba hay un poquito más Este creo que lo dejé como a la mitad No me acuerdo, creo que sí Y de este lado también puse algunos libros Que quiero leer Esos son mis libros pendientes Y ya de aquí todos, aquí abajo Ya son libros que ya leí Y la parte de arriba son libros que también igual ya leí eh, Pero los quise acomodar así A ver ya están bien acomodados. Mi varita de Harry Potter. Y eh, aquí... Ay, ay, ay. Se me va la cámara, amigos. Perdón. Aquí también puse mis libros que ya leí. Y en la parte de atrás, que creo que no se ve, o creo que un poco, están todos los libros de Crepúsculo. Absolutamente todos. Y ahorita les voy a mostrar los libros que se van a tener que ir. Entonces. Los libros que se van a ir, realmente, les juro, son muy... Uy. Los libros que... Los libros que se van a ir realmente son muy poquitos y pues nada, les voy a mostrar los libros que pues se van a ir a donación. Y el primero es Patricia Cornwell de La Granja de los Cuerpos. Este libro pues ya les había dicho que sí lo leí, pero la verdad es que no me, no me gustó, no me atrapó. La verdad es que se me hizo tedioso cuando lo leí, no sé si ustedes lo han leído y si les pareció. Luego tengo este otro de la Sago, Trilogía de Hosh Hosh. Eh, solamente me leí este y la verdad no me dieron ganas de volverlo a leer. Y tengo este otro libro que yo lo no compré es que para aprender a leer inglés, pero eh, creo que es el libro. O sea, realmente está muy bonito, pero creo que es el libro. Entonces es Alicia en El País de las Maravillas, en inglés. Luego está este otro que es de... Eh, como ¿Cómo se llama? Como terror psicológico. Ajá, es confusión. Que no me gustó. Realmente no, no me dio miedo. O sea... Mmm, no estaba chido. Realmente ya como a las... que Como a la mitad del libro ya sabes quién era. Entonces era como muy raro. Este otro libro que te, tuve muchos conflictos. Eh, que no, no, no lo leí porque realmente no lo entendí. Y creo que son más tomos. Entonces la verdad cuando iba a ver... A la librería o los buscaba, pues no los encontraba Entonces tengo este de Alianza Que igual, de igual manera, pues no entendí de qué iba Era algo un poco confuso La verdad Y eh, no sé si este De Padre Rico, Padre Pobre Es un libro Que mis padres compraron cuando estaban Cuando estábamos más jovencitos Creo, la verdad no me acuerdo Y no sé si dejarlo aquí O llevármelo No sé, lo voy a pensar, lo voy a pensar pero esos libros son los que se van a ir eh, para donación. Igual chance y me encuentro libros ahí. cuando los vaya a dejar? No lo sé todavía. Eh, quiero, quiero dejarlo en estos días. No lo sé. Pero estos libros son los que se van. Entonces, pues sí, van a tener un nuevo dueño. Van a ser leídos por otras personas. Y... Uh, Sí, se sí cayó. Ok. Van a ser leídos por otras personas. Y van a estar disfrutados por otras personas. Entonces, sí, esta es. Este es mi pequeño blog de actualizando mi librero. Ya vieron cómo quedó organizado. Y pues es el año. Ay, se siguen cayendo los libros. ¿Qué se me hace que no se quieren ir? Es el año de la depuración. Porque también ya limpié mi closet de ropa. Ya saqué cosas. Y también aquí el librero está un poquito ya más. Eh, pues depurado, pues. Y pues nada, eso es todo por el video del día de hoy, amigos. Un vlog un muy simple. Que, pero espero que les haya gustado. Que sí, que lo hayan disfrutado. Y que igual manera, si ustedes tienen libros ahí en su casa que ya no leen, que pues no saben qué hacer con ellos, pueden hacer muchas cosas con ellos. Pueden venderlos, los pueden. Eh, ¿Cómo se dice? Hacer trueque con ellos o simplemente donarlos a alguien no sé, lo que ustedes elijan está súper bien eh, yo elegí donarlos para que alguien más los pueda leer y es a esta librería no, no es librería, a este lugar que les digo que es un cafecito que vas y dejas tus libros y hay una mesita especial para que tú dejes los tuyos y de igual manera dejas unos y te llevas otros. Te puedes llevar uno, dos, tres, cuatro, lo que, los que tú quieras o los que tú consideras. Yo en mi caso, o sea, me llevo un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco libros, igual chance, si encuentro cinco libros chidos me los puedo traer. O qué tal si nada, me ¿no encuentro uno o dos buenos? No lo sé, ya, ya veremos, ya les platicaré. Y pues sí, así quedó mi pequeño librero. Y aparte, siento que está, está chido, está chido. Porque próximamente los vamos a juntar con los de mi prometido. Que ya en ese entonces va a ser mi esposo. Entonces, sí, ya quedó así. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este pequeño blog improvisado. Pero la verdad es que ya tenía muchas ganas de hacer una eh, una limpia aquí en mi, en mi librero. Y pues nada, esperemos próximamente después sacar más libros. Y... O sea, hacer este ciclo, eh, comprar y luego donar, comprar, donar, comprar, donar, así. Y pues nada, ahora sí, ya me despido de ustedes. <ríe> Bye.